Durante el E3 de este año, se anunció al héroe de Dragon Quest como próximo luchador DLC de Super Smash Bros. Ultimate. Y por si acaso no conocéis demasiado a esta saga o al personaje, he decidido hacer este vídeo. Muy buenas, soy Delta Rai y bienvenidos al canal que está de regreso. Tras el anuncio del héroe, pensé que había muchas personas que no conocieran nada de él ni de Dragon Quest. Puesto que es una saga que es conocida especialmente en Japón y no tanto en Occidente. Pero se me planteó un pequeño problema. No es uno, sino cuatro héroes los que estarán disponibles, por lo que no podía hacerlo de uno solo. Por lo tanto, enfocaré este vídeo de una forma que explique todos los héroes de la saga de forma general. Por lo que, en este caso, estamos ante un quién es un tanto especial y será bastante más diferenciado del resto que he hecho hasta ahora, de hecho ahora debería hablar de las características del personaje, pero no hay un único héroe, todos ellos son distintos, por lo general como protagonista de su aventura suele tener una gran cantidad de recursos, además de ser el único personaje que manejamos en casi todo momento, la mayoría de ellos utiliza una espada y un escudo pero pueden hacer uso de muchas más armas y magias y pueden cambiar de clase. Todos son hombres, pero en algunos de los títulos se ha dado la posibilidad de que el héroe sea una mujer. En Dragon Quest 3, 4, 9 y 10. El héroe es un personaje silencioso, aunque en algunas ocasiones han tenido alguna línea de diálogo. Por supuesto, el primero apareció en el primer Dragon Quest, lanzado para NES, traducido originalmente en occidente como Dragon Warrior. Este es descendiente del protagonista del tercer Dragon Quest del que hablaré algo más un poquito más adelante. Esposo de la princesa Waylin y ancestro de los príncipes de Kanog y Moonbrook, así como el héroe del segundo Dragon Quest, el príncipe de Middenhall. Dentro de la saga principal hay hasta 11 héroes, uno por cada juego, siendo el más popular Erdrick, protagonista del tercer Dragon Quest, canónicamente el primero de todos ellos, y es que ya en el primer Dragon Quest se nombró a Erdrick como antepasado del héroe, por lo que fue él el que comenzó las aventuras de la saga. Después, además, también están los héroes de los Dragon Quest Monsters Joker, hasta tres de ellos. El de Dragon Quest Swords y los dos de los Dragon Quest Builders. Todos ellos están disponibles en una u otra consola de Nintendo. Ahora es cuando hablaría de los cameos. Este punto también va a ser algo distinto y es que a lo largo de la saga se ha referenciado a distintos héroes. erdrick es el que se lleva la palma. Además de ser nombrado en el primer Dragon Quest, como ya he dicho antes, antes incluso de su primera aparición, también hay una armadura completa que puede conseguirse en la novena entrega que es nombrada por él. Y también hay un NPC llamado erdrick en la versión americana de Dragon Quest 6 para Nintendo DS. Ya fuera de la saga, también es nombrado en una tumba en la versión americana de NES de Final Fantasy. Como dato interesante, se cree que el primer Builders se desarrolla en un futuro alternativo en el que el héroe del primer Dragon Quest aceptó gobernar la mitad del mundo junto al villano. De hecho, uno de los jefes, llamado héroe Kaido, el rey de la oscuridad, podría ser él. Su repercusión quizás no ha sido tan notable en Occidente, pero sí que lo ha sido en Japón. Sin Dragon Quest, muy posiblemente no tendríamos grandes sagas como Final Fantasy, Fire Emblem o incluso Pokémon. Es más, muy seguramente el género RPG no sería tan popular como lo es hoy en día. Estamos hablando, de hecho, de una de las sagas más famosas y queridas de Japón, sino la que más. La industria le debe mucho a Dragon Quest y muchos de nosotros ni siquiera lo sabemos. ¿Y qué es un juego sin un buen protagonista, verdad? El futuro parece brillante para esta saga. Con Dragon Quest 11 S llegando a Switch el 27 de septiembre con cuatro de los héroes de la saga confirmados para Smash, parece que ya se ha sentado en Occidente y, sin duda alguna, veremos más a un héroe que salvará todo un país, o quién sabe lo que le deparará su aventura, en más aventuras de Dragon Quest. Por tanto, hemos hablado de un personaje que, si bien en sí mismo no es muy popular, simplemente por el hecho de que es distinto en cada entrega, es el protagonista de una de las franquicias más exitosas de Japón y que, poco a poco, se va haciendo un hueco en nuestro territorio. Pronto llegará la versión de Switch de Dragon Quest 11 y como nuevo luchador de Smash. La saga parece estar más rejuvenecida que nunca. La semana que viene pienso hacer algo también sobre Banjo-Kazooie, pero para variar un poco no será aún quién es. Tengo pensado algo mucho más especial. Por lo pronto, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que hayáis conocido un poco más de este o estos personajes antes de su llegada a Smash. Si os ha gustado, no olvidéis dar un like y ya que estáis, suscribiros. Os estaría muy agradecido. Yo voy a dejar el vídeo por aquí, pero si os interesa el canal, echadle un vistazo a los demás vídeos. Nos vemos.